La verdad es que no se entiende la demora de las obras del Ministerio de Obras Públicas sobre el río Putagán. Los vecinos no se tomaron la carretera, no hicieron protestas, simplemente construyeron una solución de parche, de emergencia. Creo que el Ministro de Obras Públicas debe exigir que el Ministerio apure el tranco en el Maule. Y no se entiende, una vez más que se piense destinar recursos para un bypass que nadie ha pedido y no se hagan obras de infraestructura que son necesarias para nuestra comunidad. Puentes, caminos en mal estado, eh, pavimentaciones necesarias. Creo que es la hora de pensar con sentido de territorio y dejar de pensar desde un escritorio donde las soluciones que se implementan no son las que requiere la ciudadanía.